Entonces, siempre estamos defendiendo a la ciudadanía. Su necesidades, cómo viven en, en algunas situaciones de abuso de autoridad. Y mis cuidados en lo que le pasa a la gente. Y es lo que a veces no entienden los políticos, ¿no? Somos un, un conducto para que la ciudadanía sepa lo que está haciendo el gobierno y el gobierno que sepa lo que la ciudadanía requiere. Pero ellos lo toman mal. Pero siempre estamos defendiendo, yo así, ¿no? Defendiendo a la, a la comunidad, a la sociedad. La misma gente no te deja, te sigue manteniendo la información. A los artistas les ganan los aplausos a nosotros que nos nutren de información. La gente te la sigue dando, entonces no puedes fallarles a ellos.